Volvemos al living, ya estamos con nuestra próxima invitada, madre. Hoy madre más que nunca, feliz ¿Vale? de, de su hijo, pero, un, pero además una audióloga, coach ontológico, Bienvenida, Adriana. ¿Cómo estás? Bueno, feliz cumpleaños como madre. Es, tarde, gracia, ¿no? es una de las pocas que me lo ha recordado Así que muchas gracias un Realmente día cumplimos día. Claro. Muy feliz de que justo me tocó estar hoy aquí. Qué bonito, me encanta me Gracias. Tenemos con un tema eh, que vos nos comentabas Adri, como ya muy recurrente con los profesionales de tu ámbito Que cada vez más personas, indistintamente de su profesión O el ámbito en el que se, se desenvuelven Necesitan herramientas para comunicarse mejor, ¿no? Exactamente, como, como lo dijiste Clarita eh, hay una conciencia un poco más marcada sí, sí. ¿no? de que hay mm, herramientas que aprender para poder tener éxito cuando nos comunicamos. Sí. Uh -huh. Esto se ve claramente, eso es una buena noticia, es decir, eh, y está al alcance de todos. Hay eh, ciertos fracasos, le podemos llamar por ahí en, en las gestiones, desde un alumno que tiene el conocimiento académico, eh, en donde lo cognitivo está uh -huh. este, como debe estar, estudioso y demás, pero ¿qué pasa? Va a rendir un examen y al salir mm. de este ámbito dice, ¿cómo? No lo recordé, claro. me falló eh, en la, en los nervios, uh -huh. me jugaron una mala pasada. Eh, yo lo sabía y no lo pude decir uh -huh. Políticos que muchas veces quieren transmitir un mensaje y transmiten lo contrario uh -huh. Vendedores que se preocupan por hacer estas ventas y por ahí hacen agua Familias que están fracasando en su comunicación Es decir, hay una serie de aristas por las cuales llegar Y lo bueno es, como decíamos, es que hay un camino Este camino... Es lento si se quiere porque hay que ir trabajando distintos aspectos, okay. pero efectivo. Bien. Esto tiene que ver con eh, tener la conciencia de que para poder transmitir un mensaje adecuado no solamente debo tener el contenido incorporado, sino también la forma en que lo digo. Es decir, cómo es mi dicción, cómo es mi entonación. Es curioso, ¿no? Pero la entonación forma parte de lo no verbal. Claro. Es mucho más fuerte que la palabra, entonces no puedo dejar de preocuparme cómo digo lo que digo, uh -huh. cómo me preocupo para decirlo. Por ahí encontramos personas con una dicción muy cerrada, uh -huh. sí, muy inexpresivo, como así también demasiado exagerada uh -huh. que generan un efecto muy similar. Aquellas personas de, de gestualidad muy abierta y una adicción demasiado expresiva uh -huh. no tienen el mismo impacto claro. que deberían tener cuando se preocupan por que esto sea exacto, ni muy, ni tan. Uh -huh. Qué importante esto que decís, Adri, porque a mí me ha pasado desde lo personal que hay veces que no quiero decir algo para que, que suene mal, quizás, y, y de la manera que lo decís termina siendo como un comentario mala onda, pero se no iba pensaba. por ahí, ¿me Totalmente. Entendés? No era la intención... Ajá. Esto como dice Clarita tiene que ver con la entonación, Ajá. puedo tener la adicción muy bien trabajada, sí. siempre hacemos esta, esta mirada, bajamos línea en aquellas personas que se entrenan sí. porque trabajan la adicción y está todo asegurado. No, hay que trabajar también la entonación, uh -huh. tuve un tono irónico, eh, mm. quizás desganado, no quise transmitir lo que entendiste. Uh -huh. Entonces, preocuparnos por ser expresivos no es poca cosa a la hora de prepararnos como grandes oradores, podemos uh -huh. decir. Todos en nuestra función podemos ser grandes oradores. Y sobre todo ante el temor de hablar en público, creo que yo, que ah, es ay, una cosita que, que por ahí nos inhibe y nos da vergüenza. Y hay veces que no queda otra. Cuando vas a exponer un examen, cuando sos el líder de una empresa y tenés que hablar a tus empleados, Totalmente. no queda otra. Bueno, esto que estás diciendo apunta a otro dominio con el cual mm. trabajamos. Un poco dejando este dominio de la oralidad Que es el dominio emocional mm. ¿Cómo hago para enfrentar este temor? Claro. Y la frutilla de la torta Lamentablemente muchas veces es el olvido de la idea Lo juegan Uf. una mala pasada Y es el olvido de la idea uh -huh. Cabe destacar que este trabajo No hace que se pierda el miedo totalmente Porque uh -huh. siempre hay una nueva oportunidad sí. Nuevos desafíos Que de alguna manera nos, ten, nos da miedo no posicionarnos ante esto Tener descrédito. Pero sí podemos trabajar todo esto como para poder tener una presentación adecuada uh -huh. Con miedos minimizados, que no uh -huh. nos jueguen una mala pasada Y tiene que ver con un soporte personal uh -huh. ¿Cuánto creo en mí? generalmente estamos acostumbrados a desestimar lo que somos uh -huh. por ahí si nos dicen qué lindo este pantalón Ay, ¿a vos te parece? Qué sí. uh -huh. o qué lindo tener el cabello no tengo que ir a la peluquería uh -huh. querernos un poco más reconocer nuestros uh -huh. valores no es soberbia sino Muy también importante. es una herramienta que nos posibilita llegar sin miedo hay recién decías de la importancia de la entonación y demás ¿Hay como un porcentaje? De ¿Cuánto importa lo no verbal, la entonación, la vestimenta, que lo que uno dice, que el discurso en sí? Que sí, a pesar de la que debo destacar la importancia que tiene la palabra, ¿no? Sin duda, la palabra es generadora de espacios. Sin embargo, el 7% de peso en el mensaje lo tiene la palabra. Ah, mira. El 93% restante lo tiene, y lo hemos comentado, el lenguaje no verbal, donde me mm. paro, hacia donde miro, cómo pongo las manos, lo claro, agarcativa que soy. Uh -huh. Y la entonación. La entonación es un 38% de peso en el mensaje. Uh -huh. Así es que no es menor, respondiendo a tu pregunta, sí. Lucas, esto de preocuparnos. Ahora bien, tenemos la oralidad trabajada, voz, dicción, entonación, el miedo me fortalecí en cuanto a mis potencialidades, eh, personales sin embargo quedan dos aspectos muy importantes a quién tengo enfrente mm. preocuparme por quién es el destinatario uh -huh. muchas veces la preocupación, como dije, está solo en el contenido. No, voy a hablar a jóvenes, voy a hablar con un grupo de adultos mayores, con gente que está eh, a nivel universitario, uh -huh. con gente que no sabe leer o escribir. Uh -huh. No por dis distorsionar el mensaje, esto es importante, sino porque debemos adaptarlo. Uh -huh. Adaptar al destinatario, saber a quién tengo enfrente, saber cuáles son los recursos para poder llegar. Uh -huh. Y por último, podríamos decir esto de, trabajando todo esto de lo personal, cómo hacer para hacer un discurso, llamémosle discurso, no aquel que hace un político uh -huh. frente a su gente, sino a veces un pedido al, al jefe, al gerente sí. o a la misma familia. Uh -huh. Esto tiene un, una mirada muy concreta. Yo trabajo lo que es el, los lineamientos del periodismo norteamericano, uh -huh. que nos muestran... Hacer un discurso en, de manera efectiva, breve y, y con un resultado oportuno. Uh -huh. ¿Qué sería? Se dice que un buen discurso, una buena propuesta, no puede carecer ni de un buen inicio ni de un buen fi un final. Uh -huh. Un mal final invalida todo buen discurso. Por lo tanto, nos debemos preocupar en cómo nos presentamos, que es esta mirada inicial, te compro o no te compro, uh -huh. te escucho o cambio el canal. Uh -huh. Y por último, el final, es decir, yo tengo que promover que el que me escucha se lleve puesto el discurso, uh -huh. que compre lo que delegar en el que escucha la propuesta que estoy haciendo. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, no pasa inadvertido lo que estoy escuchando, sino que me comprometo. Uh -huh. ¿Cómo hago esto? Invitándolos a participar. Por ejemplo, decir, eh, ustedes son los responsables, les deseo todo tipo de éxito. Eh, los invito a ser generadores de esta propuesta uh -huh. con su medio, con las próximas generaciones. De alguna manera esta forma me hace ser dueña de esta propuesta uh -huh. y llevarla adelante. Está buenísimo. Entonces, ¿qué queremos transmitir con esto? ¿Qué buena noticia traemos? No tengan miedo, uh -huh. prepararse desde el lugar que ocupen, alumno, político, emprendedor, empresario. Hay herramientas que uh -huh. posibilitan que tu mensaje caiga no en un saco roto uh -huh. sino en un campo fértil que te permita seguir avanzando en las propuestas excelente Adri me encantó bueno eh, que qué cierre tan impe impecable que le dio este tema destacar entonces la importancia de ser eh, efectivos a la hora de comunicarnos en cualquiera sea el ámbito que nos desempeñamos, hasta sí. incluso cualquiera. con nuestra familia, con nuestros pares, para poder expresarnos más claramente. no Así es. Gracias a no verbal. Gracias a ustedes. Gracias. Un gusto, Gracias. como siempre, te queremos. Gracias. Gracias. Quédate con nosotros. Por supuesto ya que Estamos por ir a la pausa, pero antes compartimos un mensajito.